El Desafío Ártico nace por, por el afán de contar la historia y la cultura del perro, eh, contarle a los chavales, principalmente, pues lo que el, el papel que el perro ha jugado en el desarrollo de la humanidad y, y que a día de hoy todavía sigue jugando un, pa, un papel muy importante. El Desafío Ártico tiene dos objetivos principales, uno es la tenencia responsable, contar la historia y la cultura del perro y el otro concienciar sobre el cambio climático. Nosotros tenemos un, un plan educativo, digo nosotros, eh, eh, Marathon Dog. ...Tienda Animal y Royal Canin... ...que somos los tres que, que estamos juntos en este, en este proyecto... ...en este desafío ártico... ...y tenemos un, un programa educativo que se llama Tienda Animal Educa... ...donde vamos por colegios eh, contando, contando pues todo, todo esto que, que, que vivimos... Que, ...que en primera persona en Groenlandia... ...junto con los perros de los Inuit... ...que bueno allí juegan un papel fundamental... El, ...el objetivo, bueno, el, el, el motivo por el que fuimos a... ...nos fuimos a Groenlandia es porque... ...es de los pocos sitios del planeta donde el perro a día de hoy... Eh, ...sigue siendo una pieza fundamental para la supervivencia... Eh, ...a día de hoy lo utilizan todavía en, en sus desplazamientos... ...para pescar y para, pues bueno, para cazar también ellos... ...allí la vida, la vida es muy distinta como la conocemos nosotros aquí ¿no?... ...entonces eh, el perro... Han sobrevivido gracias al perro y por el perro. La zona cero del cambio climático es Groenlandia. ...todos los científicos están de acuerdo en que Groenlandia... ...por desgracia es, es la zona cero... ...donde más rápido se está descongelando pues... Eh, ...la propia capa de hielo que cubre que cubre toda Groenlandia... ...que llega a tener en algunos sitios hasta 3 kilómetros de espesor... ...hay muchos eh, glaciares que están retrocediendo... ...yo he, he visitado algún, algún frente de glaciar... ...que no hace más de 10 años... ...estaba... Eh, ha habido un solo frente de glaciar hoy en día te encuentras montañas y se ha convertido en tres frentes de glaciares entonces eh, eh, todo esto lo documentamos lo tenemos pues bueno grabado eh, fotografiado todo para incluirlo después en el programa educativo que tenemos para contarle a los chicos eh, en fin que, que tenemos que poner eh, pues de nuestra parte para de alguna manera si podemos que yo creo que sí eh, parar esto ...o por lo menos, que vaya más despacio. Este año me voy a Alaska... ...voy a hacer la, la misma ruta que hizo Félix Rodríguez de la Fuente... ...en su último viaje... ...desde, desde donde despegó la avioneta que, que le llevaba hasta donde se estrelló y bueno esto lo voy a hacer con, con norte y con alaska con estos dos perros y espero que, que en 10 días aproximadamente pueda hacer lo que es la ruta voy a llevar un trineo muy pequeñito básicamente ellos no, me, no van a tirar de mí sino que, que bueno ayudarán a llevar el trineo con, con la tienda de campaña con las ...la comida y tal... ...pero yo llevo también esquí de travesía... ...llevo raquetas de nieve también... ...y, y bueno, a ver que cómo nos encontramos... ...el estado de la nieve, de los hielos... ...tenemos que pasar algunos ríos... ...que cruzar, que espero que estén... ...bastante congelados... ...pero bueno, si no buscaremos... ...buscaremos alternativas de... ...esto cuando sal ...uno sabe a dónde va... ...qué quiere hacer... ...pero hasta que no estás allí... ...no sabes lo que te vas a encontrar".